Bienvenido, bienvenida al primer episodio donde voy a estar analizando un lanzamiento Evergreen, en este caso. ¿Qué es un lanzamiento Evergreen? Un lanzamiento perpetuo en el tiempo. Es decir, que no tiene una fecha de inicio ni una fecha de cierre, que está constantemente funcionando. Y si ese lanzamiento se ejecuta bien... Es literalmente una máquina de hacer dinero Porque le pones dinero en publicidad y te retorna muchísimo dinero Y hoy vamos a estar analizando el lanzamiento Evergreen de Roberto Gamboa Roberto Gamboa, para que te hagas una idea y súper resumido Es uno de los mayores infoproductores, es decir, personas que han creado cursos de Yo me atrevería a decir que de todo habla hispana El otro día estaba escuchando su podcast... Y su facturación en tres años supera los 25 millones de euros Y él viene pues de, de ser informático No me voy a meter en si, si Roberto es buena persona, si es mala persona No lo sé Lo único que sé o lo único que yo he experimentado o Lo único de lo que yo puedo hablar es de la formación que él da Yo él, le he comprado dos cursos, creo, una cosa así Y en cuanto a nivel formativo son de 10 He aprendido muchísimas cosas y la parte profesional, que es la única que yo conozco, para mí, de 10 Pero hoy no estamos aquí para hablar de Roberto Gamboa Estamos aquí para hablar de su lanzamiento en Evergreen Te voy a enseñar exactamente qué, él, qué es lo que está haciendo él Cómo lo está haciendo, cómo lo está ejecutando Y qué mejoras haría yo Y estoy seguro de que si te quedas hasta el final Vas a poder extraer muchísimos tips Vas a poder extraer muchísimas ideas y cosas que quizás Tú estés haciendo mal y hostias, tengo que corregir eso Así que primero de todo, voy a coger aquí mi tablet. Te voy a enseñar un poco por fuera, vamos a ver cómo está estructurado este lanzamiento Antes de meternos, para que entiendas perfectamente en qué fase nos encontramos en cada momento Bien, como te comentaba al principio, al ser un lanzamiento evergreen no tiene una fecha de inicio ni una fecha de cierre Está constantemente funcionando ¿Cómo es exactamente cómo lo tiene estructurado Roberto Gamboa? Pues él atrae potenciales clientes a través de los anuncios que veremos ahora y te diré además pequeños errores o, o pequeñas mejoras que yo haría, ¿vale? Pero a través de publicidad, ¿vale? Una P de publicidad y no de otra cosa, lleva a la gente a una landing page. Que si no sabes lo que es una landing page, por aquí tienes una etiqueta donde te cuento cómo hacer una landing page que convierta Además te enseño una que nosotros hicimos Y en uno de nuestros lanzamientos facturó 10.000 euros, ¿vale? Entonces, de la landing page Lo que te lleva es a La página de gracias En este caso, esta página de gracias es un tanto especial ¿Por qué? Porque tiene una serie de vídeos Que los analizaremos Y te explicaré por qué Ha hecho cada vídeo, qué es lo que contiene cada vídeo, etcétera. Vas a aprender hoy muchas cosas conmigo Y aquí, lo que te hace es Bueno, pues todo el transcurso para vender. ¿Qué es lo que ocurre? Que el producto que, que Roberto vende es el máster de tráfico online. Es un producto que no cuesta un eurito, ¿no? No, no es un producto de bajo coste, es un producto high ticket. Entonces, si me sigues desde hace tiempo, sabrás que ese tipo de productos se tienen que cerrar a través de llamada. Entonces, lo que te vende Roberto es que llames, que agendes una entrevista con el equipo, con su equipo, para ver si esto es para ti, para ver si... etcétera, ¿no? Entonces, y en esta entrevista, que ahora veremos además, porque hay, hay diferentes errores que, que ya he anotado y que te voy a enseñar para que tú no los cometas. Y en esta entrevista lo que te ofrecerá, sin cajas, es eh, su programa, ¿vale? Su infoproducto. ¿Cuál es la parte buena de aquí? Que Roberto no aparece, <ríe> literalmente. Es decir, es un webinar que constantemente, no, no, no recuerdo exactamente el, el precio, creo que eran como 4.000 euros, una cosa así, pero Roberto no aparece. Él en su día creó los anuncios y ya está. Lo, lo único, la única fase donde interviene la fase humana, digamos, o de equipo, es a la hora de hacer la entrevista. Pero ya está, el resto va funcionando así. Por eso digo que si un lanzamiento de Evergreen se gestiona bien, se puede facturar mucho dinero. De hecho, bueno, yo tengo un, un lanzamiento overgreen funcionando con, con TikTok, con la Universidad de TikTok. Le puedes echar un ojo, tienes el enlace ahí, te metes, cotilleas para ver cómo lo tengo, para ver cómo... ¿Cómo, cómo está todo? ¿Puedes cotillear? Y para eso Estamos aquí, hombre, para que te registres y, y cotillees. Y así me llevo tu email y tú, bueno, pues me espías. Entonces, vamos a ver exactamente cada una de las cosas. Vamos a empezar por la publicidad, por la landing page, la página de gracias, cómo tiene estructurado los vídeos, por qué lo tiene así. Y después te enseñaré... Bueno, pues ciertas cosas que yo cambiaría o que yo eh, modificaría, ¿vale? Este es el primer episodio, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún otro porque aquí vas a extraer un montón de aprendizajes y tips que estoy seguro de que te van a venir muy bien, ya sea para lanzar tu curso o para lanzar el curso de otra persona. ¡Vamos allá! ¡Estamos por aquí! Lo primero que nos encontramos, y bueno, si, si eres alguien que todavía no está muy especializado, pones... Facebook Library, y entonces, joder, me ha quedado bien, eh Facebook Library, y entonces te llevará a esta página donde, pues poniendo aquí el, el nombre de la persona que quieras eh, ver, pues puedes cotizar los anuncios que tiene, sí, los anuncios de tu competencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, a priori vemos diferentes cosas, ¿vale? En este momento, con esta cuenta publicitaria, hay cinco anuncios activos, todos ellos te llevan a la misma página, todos ellos te llevan a esta página. Cosas a mejorar o cosas que yo cambiaría, ¿vale? O sea, no me gusta decir que son errores, porque hasta que no se prueba no, no se puede confirmar, pero cosas que yo cambiaría. Por ejemplo, se ve que aquí solamente han probado los creativos, no han probado los copies, porque todos los copies son muy similares. Yo también suelo hacer lo mismo en, en cuando lanzamos... Ya que al final el, el, el gran impacto o el impacto, lo que realmente va a marcar la diferencia es el creativo, no tanto el, el copy. El copy es como ese 5%, ese 10% del anuncio, pero el 90% es el creativo. Y aún así hay cosas que cambiaría y que te voy a contar ahora, ¿vale? Punto número uno. Respecto a los creativos, vemos que Roberto habla de un evento online vale En algunos de ellos, por ejemplo en este, habla de un evento online. En el copy también te habla de un evento online. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú hablas de un evento online, un evento tiene una fecha determinada. Oye, se va a producir este día. Entonces, pierde la magia cuando la gente se registra y ve que no es un evento, ve que simplemente son clases. ¡Mmm! Mejor minicurso, mejor eh, semana trafficker mejor... Webinar, mejor taller en vivo Mejor clase grabada Donde te voy a vender, como quieras Pero evento, creo que no es la palabra Adecuada, y eso puede confundir Bastante a la gente, ¿no? Porque se registran, ven las clases Y te, bueno, pero y el evento cuando llega No, es que, eh, esto es el evento Entonces es importante ese tipo de detalles Aún así hay más cosas que, que vamos a estar viendo Además, bueno, más adelante Sí que hay, sí que hay cosas que, que Que son cruciales y, y que, bueno pues Yo cambiaría porque estoy seguro de que están afectando la conversión ¿vale? ¿qué más cosas veo? algo y es un error que yo cometía muchísimo al principio en mis primeros lanzamientos, algo que no puede faltar es la coherencia entre los anuncios y la página de destino cuando la gente pincha en el anuncio la o sea, la persona cuando pincha en el anuncio, lo que tiene que ver es que cuando vaya a la landing page, cuando vaya, aterrice cuando en la página, diga, vale Estoy en el sitio correcto Entonces tiene que haber una congruencia Entre ambos, entre los anuncios y la landing page Hay mucha gente que se centra en hacer la landing, la landing, la landing Los anuncios, los anuncios, los anuncios Pero no hay una conexión Estás jodido amigo Yo lo que te recomiendo, tips y apúntalo Misma tipografía Mismos colores Incluso pon alguna palabra De la promesa la, de la, que tienes En la landing, ponla en los anuncios Aquí en este caso de Robert Vemos que utiliza Aparece el logo, muy bien La tipografía creo que no es la misma Además está es la que utiliza en uno de los cursos Pero bueno, el color es morado ¿Dónde vemos morado aquí? Nada No hay morado No hay morado Vale, entonces eso sí que es Importante, el tema de Exista esa línea. Y en todo, y cuando vengan, cuando vendas el producto que siga los mismos colores de la landing y que la página de venta siga los mismos colores de la. Todo tiene que seguir los mismos colores. Para que la gente. para que la persona se sienta que, que está en el sitio correcto. Mira, Apple. Bien, pasamos a la landing page. Cosas guays y cosas mejorables. <ríe> y además te voy a dar los tips para mejorarlas. Bien. A mí no me gusta cuando. Ni en la landing, ni en los anuncios hay un vídeo Porque sí, puedes tener muchísimas conversiones Y más aquí, donde Roberto no pide ni el nombre Es decir, seguramente haya muchas conversiones Pero se pierde un factor súper importante Que es el tema de humanizar la marca Que, que joder, si pones un vídeo y le explicas Oye, regístrate porque esto es lo que vas a aprender Tienes que poner tu correo electrónico aquí Seguramente esa persona pues se quede a ver lo siguiente pero si es simplemente poner el correo, igual no baja ni está abajo. Dice, eh, la foto de Roberto, vale, pongo el correo y ya está. A mí, o en los anuncios, o en la landing, siempre me gusta tener un vídeo. Un vídeo es lo que más convierte. Mucho más que imágenes, mucho más que un email, lo que mejor convierte. Entonces, un vídeo. Bien, te imaginas, imaginar, siempre es una palabra, imaginar, nuevo, gratis, que potencia la, convers la conversión en temas de, de marketing. Se convirtieran en tu herramienta de trabajo Algo muy, muy, muy importante que hace aquí Robert No te habla de publicidad Si Robert te habla de Facebook Ads y de Google Ads Dices, ¡puff! claro Tenemos en cuenta que El avatar al que él está yendo Es, es una persona que, le, que no es consciente de, de, Del problema que tiene O de lo que quiere, simplemente pues, le gustaría vivir De las redes sociales Entonces Roberto, o el trabajo de Robert aquí No es Oye, estos Google Ads, estos Facebook Ads, no es Oye, ¿te gustaría conseguir esto? ¿Te gustaría poder vivir con las redes sociales? Ah, sí, joder, pues me gustaría. Y durante las clases que veremos ahora, cómo están estructuradas, te dice, oye, pues la mejor forma de vivir las redes sociales es mecanismo único, a través de la publicidad. Y además es justamente lo que yo te enseño en el máster. Esto es lo que le permite a Robert y a un público más amplio. Porque no se dirige a las personas... Que, que saben que quieren aprender Facebook y Google, ¿no? Se dirige a las personas que no saben sobre Facebook y Google. Ya te hablaré de esto más, más, más adelante porque son bueno, temas de nivel de consciencia y, y demás. Esto lo, lo enseñaré en la... Esto lo enseñaré en la incubadora de lanzamientos que tienes por ahí el enlace. Donde te voy a enseñar cómo realmente tú puedes realizar lanzamientos para ti, para lanzar tus propios cursos, o formaciones o para otros... Si eres de esas personas que prefiere estar detrás de la cámara Te permitirá, pues, literalmente poder vivir Desde tu casa o desde cualquier parte del mundo Pero bueno, ese no es el tema Tienes abajo también el link en la descripción Estamos ahora con el lanzamiento de de Roberto Gratis por un tiempo limitado Me parece muy bien para apretar ese gatillo de la urgencia Pero, ¿cuánto es un tiempo limitado? Específico Esto... Ahora te enseñaré una, una herramienta más adelante para poder poner un tiempo y que todo vaya acorde, porque lo que ocurre con los, con los lanzamientos así en Evergreen es que es muy complicado, si no sabes cómo, crear ese sentimiento de urgencia, de, oye, se cierran las plazas porque la gente dice, joder, pues si esto está constantemente funcionando, pues el año que viene entro. No, te enseñaré una herramienta que lo cambia todo. Entonces, gratis por un tiempo limitado, no, dame tiempo. ¿Cuánto? ¿Un día, dos días, una semana? ¿Cuánto? ¿Vale? Conoce la profesión de Trafficker Digital Y descubre cómo puedes dedicarte a ello Aunque no tengas experiencia No me gusta Más específico, aunque no tengas experiencia ¿En qué? ¿Cómo? Aunque no tengas experiencia en redes sociales Aunque partas desde el más absoluto cero Aunque no tengas ni cuenta en Instagram Aunque solo te sigan tus amigos Aunque no tengas experiencia ¿cómo? ¿En qué? Unirme ahora Sí, unirme ahora, descubrir ahora. A mí siempre me gusta ponerlos, que los nombres respondan a la pregunta que se hace, ¿no? O, o, o a lo que se... o a la promesa que se promete. Oye, conoce la profesión de tráfico digital y descubre cómo puedes dedicarme, dedicarte a ello. Hostia, descubrir ahora. O descubrir gratis ahora. Gratis y ahora. Dos palabras clave. Bien, una formación completamente diferente a lo que has visto ahora. ¿Qué incluye este entrenamiento? Bien, aquí lo que me ocurre es lo siguiente, y es que no hay una coherencia... Hablábamos de eventos, es decir, le prometemos un evento en, en los anuncios, ahora le prometemos aquí una forma, hablamos de formación, después hablamos de entrenamiento, una única palabra para todo. Oye, evento, formación, o entrenamiento, o webinar, o taller, pero una única palabra. No desorientes. Bien, ahora vamos a ver en la, en la siguiente página qué es exactamente cada lección, cada vídeo, qué es lo que contiene, por qué se hace, etcétera Pero bueno, básicamente esto es lo que aprenderán. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muy bien. ¿Quién es Roberto Gamboa? Primera cosa que yo cambiaría aquí La imagen Roberto Gamboa tiene imágenes súper potentes O sea, lo, el objetivo de esta parte de, de la landing page Es elevar su autoridad Es, Oye, ¿por, ¿por qué a ti, Roberto? Entonces, sí, que se le vea con el micrófono Puede estar muy potente Pero tiene una foto con, no sé si son Centenas de traffickers Y él está ahí en medio Seguramente esa foto elevaría muchísimo más la autoridad Que esta así en blanco y negro Que, que joder, pues, no sé, parece que se le ha... No sé. ¿Es que le ha pasado algo? En los últimos cinco años ha participado en lanzamientos de cifras millonarias. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es cifras millonarias? El otro día en el podcast que te comentaba al principio del vídeo, creo que hablaba de 25 millones de euros. Hostias. Pues eso va a quedar mucho más impactante que cifras millonarias. Y ha creado la comunidad de tráficos digitales más grande hasta el momento. Y yo pondría entre paréntesis. Más de mil no sé cuántas personas o dos mil no sé cuántas personas. Me encanta tanto ser específico porque... Cuando eres específico, te da credibilidad. ¿no? no es lo mismo decir pierde grasa que pierde 7 kilos en 5 días. Aunque, es, bueno, en este caso es mentira, ¿no? Pero, pues si hay alguien que lo, que lo haga, pues enhorabuena. Pero cuando eres específico, cuando tienes fechas concretas, datos concretos, tu credibilidad aumenta. Bien, este es un error, bueno, un error no, una mejora que lo viene el mercado brasileño. ¿Vale? No recuerdo exactamente quién. Eh, creo que era de Pedro Sobral, que decía... Hicieron pruebas, eh, testeado. Haz clic y consigue acceso instantáneo a este entrenamiento, y toca aquí y consigue acceso instantáneo a este entrenamiento. La conversión o la diferencia en el test AB de uno a otro era de un 30% más de conversiones. Un 30% más de conversiones. ¿Por qué? Porque la gente está con el teléfono móvil y con el teléfono, con el teléfono móvil no tienes un ratón como estos. Tienes un dedito que toca. Entonces, cuando la gente está con el teléfono móvil, que es donde te entra la gran mayoría del tráfico, haz clic, no, toca aquí. Entonces dice, hostias, toco aquí. Es un pequeño detalle, pero que te recomiendo que lo utilices. De hecho, lo, lo aprendí de, eh, creo que era Pedro Sobral, eh, mercado brasileño. Entonces, ponemos el correo electrónico, aceptamos, a ver, vale. unirme ahora. Ten, ten, ten. Y nos lleva a esta página. Bien, vamos a ir vamos a ir despacito, vamos a ir despacito porque aquí sí que hay ciertas cosas que que debemos ver. Lo primero de todo, muchísimo material. ¿Por qué Roberto lo ha hecho así? Porque Roberto ya tenía estos vídeos grabados, entonces le ha, le ha querido sacar partido, reciclarlos. Yo nunca, nunca, nunca recomiendo que un lanzamiento de se haga a modo PLF, se pongan cuatro vídeos. ¿Por qué? Porque que la gente te aguante hasta el último vídeo, que la gente vea la, la oferta, es súper, súper complicado. Si ya es complicado de por sí hacerlo en un entrenamiento en vivo, donde se vive la emoción de, Dios, el siguiente día ya era el directo, y era la me muestra la oportunidad, ya era la oferta, ya era esto el máster y quiero entrar. Si ya es complicado hacerlo en vivo, hacerlo en directo, con una fecha de inicio, una fecha de cierre, si lo pones así, no sé qué métricas tendrá Roberto, pero, joder, además son vídeos de una hora, creo. Sí, de una hora, de 56 minutos, ¿vale? Entonces, yo solo cambiaría. Trataría de incluso hacer, joder, un taller más cortito, un webinar, algo cortito. De hecho, el que tengo yo de 37 minutos en TikTok funciona muy bien, muy bien. Tienes el enlace abajo para que lo espíes y, y, y veas y saques tips e información. Soy súper transparente, lo tienes ahí. Así que, primero que haría es, sería cambiar eso, ¿vale? Eh, no pondría tanto contenido y mucho menos así de primeras. Y otro error, otra mejora que yo haría es, si vemos esta página, ¿qué es lo que ocurre? Que en una misma página tenemos, uno, el vídeo, dos, testimonios, ¿vale? Nos ofrece testimonios, y tres ir a la siguiente lección, Es decir, en una misma página tiene tres objetivos o tres llamados a la acción con objetivos diferentes. Algo, joder, que yo nunca haría. Una página, un único objetivo. Entonces, yo esto lo modificaría. Partimos de la base de que yo nunca haría un Product Launch fórmula que pondré, por aquí tendrás una etiqueta de qué es lo que es y cómo hacerlo, de forma evergreen Es decir, que no se haga en vivo con una fecha de inicio Y una fecha de cierre Además, recuerda que todavía te tengo que dar ese tip Para crear la urgencia en los lanzamientos evergreen Es una herramienta que yo cuando la descubrí Dije, how is that possible? O sea, ¿cómo, cómo cojones puede ser esto posible? Bien ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a lo mismo Este vídeo estará disponible por un tiempo limitado ¿Cuánto es un tiempo eh, limitado? Hoy, mañana, pasado, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, esto se puede cambiar. Además, puedes vincularlo para que los emails. Y atento a lo que te voy a decir. Me voy a poner en grande para que, para que lo veas. Para que lo veas. Los emails pueden estar vinculados a la landing page. Quiero decir, si tú le envías un email a una persona que, diciendo que le quedan dos horas o un día para que la clase se termine, es decir, para que, para que ya no pueda verla más Se vincula con la landing page Entonces quedaría así Es decir, tú imagínate que una persona dice Bueno, pues ya, ya, ya veo la primera clase mañana Entonces le llega un email Oye, que te quedan seis horas Y el contador bajando pam pam pam Y cuando hace clic y va a la landing page Dice, hostia, puta de verdad Me quedan 6 horas, porque aparece aquí 6 horas Entonces el contador del email Y el contador de la landing se ajustan Y con cada persona es distinto ¿Cómo se consigue esto? Con una aplicación que te voy a enseñar ahora mismo Que se llama Deadline Funnel Es de pago, pero si te vas a meter en, en lanzamientos Evergreen Es imprescindible, ¿vale? Te la voy a poner por aquí Es esta No es afiliado, no tienes nada, ni siquiera te voy a compartir el enlace Búscala si quieres Pero si te metes en un lanzamiento Evergreen Es imprescindible que utilices esta herramienta ¿Vale? Bien, estas son las tres clases eh, Recordad, lanzamiento PLF Product en fórmula Donde te enseña la, la oportunidad, cómo hacer la transformación Etcétera, pues aquí te hablaré De cómo se hace un PLF para que tú lo ejecutes Pero vamos al grano Y es, en la última clase Lo que ocurre Es que Oye ¿Quieres formarte como traficante digital? Ya te he explicado la gran oportunidad que existe Cómo se conseguirá o cuál es la transformación Que los clientes han, ex han experimentado El método Oye, ¿quieres? Pero como decíamos al principio, es un producto de muy alto valor Entonces Tienes que agendar llamada Aquí lo que te haces pues, Vendría a ser como el vídeo 4 de un PLF La venta, ¿vale? Aquí es todo venta 1 hora y 28, todo venta Vale, entonces estamos aquí, le damos a agendar llamada nos lleva a Hotmart y supongo que eh, pues tendrá bastante solicitud de eh, llamadas si lo dejase gratuito. Entonces, lo que hace es que, oye, pues para compromiso, siempre hablamos del compromiso, oye, deja 20 euros que se te, dan, se, te o sea, se te devolverán si, si, no, si finalmente esto no es para ti y en caso de que accedas se te, se te descontará del precio final del máster. ¿Qué es lo que consigue con esos 20 euros? Que no agende muchísima gente que no está interesada. De esta forma es una especie de filtro para... Realmente cualificar a, a las personas Pues que sí están comprometidas y que sí quieren lograr esto Además, me imagino que la tasa de conversión De las personas que agenden poniendo esos 20 euros Es infinitamente mayor Un pequeño error que yo Un pequeño error Que yo he visto por aquí es el siguiente Y es que Si vamos a Más información Aquí nos dice ta, ta, Nos habla del máster Es como una, una especie de página de ventas Vale Agendar entrevista ahora. Vale. Al reservar nuestra reunión tendrás que abonar la cantidad de 20 euros completamente reembolsable. Pero es que si vamos aquí, son 20 euros más IVA. Entonces yo siempre cuando hablo de productos de bajo coste, está el IVA incluido. Es decir, abona 24 euros o abona 25 euros, pero que el IVA esté incluido. Es como con los transportes y el dropshipping. Es como, joder, pues, pues si tengo que pagar ahora también el, transpor el transporte, pues, pues ya no lo quiero. Pues aquí es un poco lo mismo Oye, el IVA incluyelo Que o sea, al final lo van a tener que pagar igual Pero incluyelo entonces como, este es el precio ¿Vale? Aún así, ¿por qué yo no haría un PLF? Yo entiendo que Roberto pues ha querido reciclar el contenido Yo no lo haría por la siguiente motivo Yo lo que te contaba antes Para que alguien vea el último vídeo Habiendo visto los tres anteriores Es decir, el último vídeo donde se hace la venta Habiendo visto los tres anteriores Tiene que pasar... El porcentaje tiene que ser mínimo Sin embargo, si haces un vídeo corto De 37 minutos, de, un, de una hora Como el mío que tienes ahí debajo Y lo puedes espiar El porcentaje de personas que lo verán Hasta el final será infinitamente Mayor Pero lo que veo aquí importante Y que Roberto en este caso no tiene es Una herramienta que active esa urgencia Si la gente puede agendar llamadas Siempre, nunca va a acceder Sin embargo, si tiene una fecha final y si además se le hace retargeting, que no he visto ningún anuncio de retargeting, a las personas registradas te sale muy barato hacer una campaña de, de alcance de tráfico con 5 euros al día, 10 euros al día donde le pongas pues testimonios o, o inscripciones abiertas etcétera, pero es importante que, que a pesar de que sea Evergreen tenga una fecha de inicio y una fecha de fin, final y este es el mayor error, error que yo veo en los lanzamientos Evergreen, los lanzamientos perpetuos además, y ya para terminar algo que yo haría es. Aquí en esta página de. de pues, donde ya tienes que poner el checkout, pondría un vídeo donde te explique cómo agendar la llamada. Que no te ponga un paso, dos pasos, tres pasos. Sino un vídeo de Roberto Gamboa donde te dé la enhorabuena. Oye, enhorabuena. Enhorabuena por haber agenda, por, por estar a punto de agendar tu llamada. Estás a un solo paso de convertirte en trafficker digital. Te voy a enseñar ahora cómo agendar tu llamada. Y, que Roberto con su ordenador le explicas oye, pues pone el nombre aquí, pone los datos aquí y ahora agendas con Calelio, o con, con la herramienta que sea. Pero es importantísimo que la persona sepa cómo agendar. Porque los, nos pensamos que, que nuestros potenciales clientes saben de todo y saben ejecutar todo y todo es perfecto y súper sencillo. ¡No! Entonces hay que explicárselo pasito a pasito al detalle. ¿Vale? No obstante, yo entiendo Roberto Gamboa ha querido reutilizar los vídeos que ya tenía. Yo nunca haría un Product Launch fórmula que tienes por ahí explicado para un webinar evergreen. haría más un webinar y cuanto más cortito, mucho mejor. Y bueno, este es el primer episodio de Analizando Lanzamientos. Si te ha gustado, pues suscríbete, pues deja un like, deja un comentario. Recuerda, sé que soy súper pesado, pero tienes ahí, ahí debajo la lista de espera para la incubadora de lanzamientos. Es un programa que sacaremos este año, en 2022, donde te enseñaré a cómo hacer lanzamientos. Para ti, para tus propios cursos o formaciones o para otras personas. Esto te permitirá, pues, aprender una habilidad que te genere ingresos y puedas literalmente vivir desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Así que mil millones de gracias por aguantar hasta aquí. Espero que te haya servido, que hayas podido extraer ya algunos tips. Déjame en los comentarios cuál es el que más te ha servido y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!